La casa apunta, los caballos siempre. Nada, Más, más, fuerte, que quita la no, suciedad bueno, mm -hmm. sí. y. y cortarle el casco ¿Vale? Siempre hay que atarlo Sí, ¿Eh? eh? sí vale. espérate ¿Veis? Brava. Hola, Brava. hola, hola, mamá hola, Y Aquí tenemos la comida. Cada caballo come su ración diferente. No todos los caballos comen lo mismo, ¿vale? Hay caballos que comen más cantidad porque son más grandes y necesitan más y queman más, y otros caballos comen menos. Entonces, todos los caballos comen pulpa y avena. Y luego algunos caballos que necesitan un poco más comen afrecho y maíz. Entonces la avena da energía, maíz, maíz es proteína y por lo tanto nos ayuda a engordar el caballo. vale La pulpa y el afrecho son piensos de relleno, pero la pulpa tiene mucha vitamina. Muy bien, y la piedra de sal era para que tengan su organismo los productos necesarios para para hidratarse y estar yo bien, ¿vale? Él lo coge de tu mano, ¿vale? Yo qué mm. le Qué chulo. Uy. ¿Qué ¿Sí? ¿Cómo ¿Sí te va a comer a ti? Si ¿Sí toma, Carly. Toma. ¿Sí? Toma. ¿Qué es lo que se ahora?